un saludo muy especial para todos bienvenidos a creaciones betina hoy haremos esta tarjeta de amor recuerda que puedes personalizarla para la ocasión que necesites meses, aniversario, cumpleaños o para regalársela a una amiga solo tienes que cambiar el mensaje ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso corta un rectángulo de 22 x 31 centímetros y vas a doblar en la mitad vamos a cortar otro de 15 x 21 centímetros y vamos a cortar uno más pequeño de 6 por 7 centímetros que sería para sacar un molde de un corazón vamos a repasarlos acá a lo largo de este rectángulo vamos a trazar 3 y los cortamos nos quedaría así acá lo que hice fue repasarlos con marcador negro y hacer punticos con este marcador de vinilo vamos a aplicar silicona líquida pegamos. Acá en esta parte vamos a cortar un corazón y vamos a utilizar una imagen animada. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Igualmente vamos a pegar la imagen. Y en esta parte inferior vamos a escribir me encanta. Acá vamos a escribir tú, sí, tú, puntos suspensivos. Acá en esta parte también vas a pegar una imagen animada y acá también. Y vamos a escribir o a terminar el mensaje. Como en la parte superior escribimos tú, sí, tú, me encanta, terminamos escribiendo cómo me tratas, me encanta cómo me besas, me encanta cómo me abrazas, me encanta nuestra relación. Acá lo que hice fue delinearla con micropunta y pegar estos corazones. En esta parte para que no se vea esto ni esto, corté unos corazones y una tirita de papel. ¿Puede ser papel o cartulina? Y pegamos estos corazones acá en esta parte. Acá también tapamos y se ve mejor así acá en esta parte escribe la frase que desees en este caso voy a escribir I love you Acá en este lado voy a hacer unas rayitas para escribir te amo y vamos a llenar estas letras con marcador fucsia. Nos quedaría así. Ahora vamos a pasar a hacer el sobre vamos a cortar un rectángulo de 34 por 23 centímetros acá mide un centímetro y acá la mitad de un centímetro que son 5 milímetros nos quedarían así vamos a doblar en la mitad y vamos a cortar este extremo aplicamos silicona líquida en esta parte y en este lado y pegamos ahora vamos a cortar una tirita en cartulina de un centímetro por 19 centímetros y vamos a necesitar dos corazones en cartulina blanca lo vas a cortar, doblamos esta tirita en la mitad vamos a colocarla así vamos a pegar acá esta parte y pegamos un corazoncito grande vamos a delinear así y hacer unos punticos por los lados acá vamos a escribir love o te amo acá es para que marquen la tarjeta vamos a tomar un bisturí y con mucho cuidado vamos a cortar vamos a pegarle un cuadrito de 1 por 1 centímetro de cartulina para que nos quede un poquito gruesecito y pueda introducir más fácil nos quedaría así y acá pegamos el corazoncito más pequeño, esto es para decorar, con marcador vamos a escribir para ti y vamos a delinear y hacer unos punticos y en esta parte vamos a dibujar unos corazones o también los puedes pegar, ahora vamos a colocar la tarjeta